...que está intentando comunicarse con nosotros... ...lo tenemos aquí en la línea... ...buenos días, senador... ...¿cómo está? Hello. ¿Cómo está? ¿Le escuchamos? Sí. sí, ahora le escucho mejor... Sí. Eh, ...bueno, mal... ...en el sentido de que... ...esta situación caótica... ...diríamos de, de... ...toda esta manifestación... ...en cuanto a todo lo que está relacionado... ...con el coronavirus algo que está este, pues <risa> llevando incertidumbre a lo que es la población definitivamente eh, nosotros debemos acatar todo lo que está relacionado con las disposiciones desde el punto de vista sanitario y de las disposiciones que hay que están establecidas a través del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud eh, nuestro pueblo siempre ha tenido forma de cómo salir de esos embates que a veces se presentan sin estarlo esperando y de hecho esto es un compromiso de todos, de todos y de todas, o sea que no hay no hay ninguna excepción en cuanto a, a lo que es el nivel de cooperación que debemos tener para salir bien o salir mejor eh, de esta situación que está viviendo, no solamente eh, San Francisco de Macorís nuestra querida provincia de Duarte, sino el país. Amilcar, eh, para la provincia, sí, se escucha un poquito agripado. Eh, eh, Amilcar, Amilcar, eh, para la provincia de San Fran para la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, ¿cuáles eh, medidas que usted podría citarnos, aunque la conocemos, pero ya de manera vamos a decir oficial que usted la maneje, eh, se estarían tomando para San Francisco de Macorís? Eh, Me puede repetir que no no escuché bien, bien. No, no, hay algunas interrupciones. Sí, eh, le preguntaba que sabemos que San Francisco de Macorís o la provincia ha sido uno de los focos eh, donde es o sea, está preocupado todo el país. Eh, nos gustaría escuchar de manera oficial eh, cuáles medidas eh, se están tomando, se estarían tomando en los próximos días. ¿Qué sí. información tiene usted para la población en ese sentido? No, no. cualquier este, Medido cualquier opinión que pueda expresar está dentro de lo que es la especulación, pero sí puedo decir que todo lo que se ha recomendado, como es la parte cuarentenaria de lo que es precisamente las limitaciones de, la, de, de asociarse, de estar en grupo, de, de, de permanecer este, de, de, sin protección. Eh, todo eso lo que, lo que hace que aumenta cualquier limitación que hay en cuanto a eso alimenta lo que es la, el riesgo allá y, y ese, este vías mucho más rápidas de contaminación que aquellos que realmente se dejan llevar por lo que eh, eh, los protocolos que están establecidos en condiciones como las que estamos viviendo todo lo que salud pública ha anunciado todo lo que el poder ejecutivo con la, con el apoyo que ha tenido del congreso y de las y de, de todas las fuerzas eh, políticas pues son para que nosotros podamos tener un desempeño eh, apropiado eh, hemos visto como en aquellos sitios donde ha habido una disciplina en cuanto a la aplicación y la, de las recomendaciones de salud pública, pues obviamente el control es mucho mucho más rígido y de hecho eso va en defensa de lo que es nuestra población, por lo que es orto, por lo que eh, deseo que el pueblo eh, sea consciente y que esto todo es un proceso, pero mientras más rápido nosotros asimilamos lo que es el proceso mayor eh, re resultado positivo, más pronto tendríamos, en cuanto a lo que es la merma, en cuanto a lo que es la disminución, en cuanto a todo lo que está relacionado con, con, la, con el límite de parar lo que son la, los, las explosiones del virus. Y eso pues, indudablemente nos corresponde a todos, a todos nosotros. Ustedes son hacedores de opinión pública y han hecho una gran contribución a lo que es la sociedad. Ustedes son una vía importantísima para poder eh, mantener y alimentar lo que es la conciencia y que nosotros los provincianos de Duarte, los franco macorizanos especialmente, podamos entender que eso es así. Así que la mejor contribución que ustedes pueden hacer es precisamente eh, insistir en que todo lo que está relacionado con la, con, con la implementación del protocolo que hay en estos casos cuando se presenta, hay que aceptarlo. Y, hay que, y, hay, y tenemos que ser promotores precisamente de esa situación. Eh, Francis Rodríguez le pregunta, eh, vía mía, que ¿No? si están garantizadas para San Francisco de Macorís las pruebas, como sí. si tiene información eh, sobre sí. la realización de pruebas para los ciudadanos de esta zona del país, pero sí. nuestro, nos compete más sí. la, la provincia. Sí estamos gestionando todo, la, todo lo que está relacionado con eso porque realmente así como lo expresó el presidente en el día de ayer en la noche eh, sobre la la, eh, la participación de laboratorios laboratorios que tan, que, de, que que puedan ser este certificados para establecer lo que sería y aumentar lo que sería el, la aceptación de la muestra para fines de prueba, por pues eso ayuda mucho. Y pero como también este pregúntale algunos lugares la que, permiten que hay que se a las en la persona que la de comida, eh, ¿cómo, cómo le llegará todo el mundo. También contribuye a eso. Incluyendo aquellos que sobre, no tienen tarjetas. Entiendo que la intención que es del Servicio Nacional de Salud y del Ministerio de salud pública es precisamente que aquellos laboratorios que tienen condiciones, condiciones creíbles y, y profesionales eh, puedan ser parte de lo que es la red de, de laboratorio para eh, eh, establecer este primero la, el, el muestreo y segundo los resultados. Eh, Insisto en que eh, todos debemos estar a, con el mismo propósito. Esto realmente no es ni para blanco, ni para prieto ni para rubio, ni para cabello eh, negro, sí. ni para... Fíjense los lo que es Son los que lo que mayor este, incertidumbre pueden tener y los que más expuestos están a, a todo lo que es la influencia negativa de lo que es el coronavirus. Eh, pero también los jóvenes son una fuente de expansión, o sea que por eso yo digo que en todo, todo, todo tenemos que tener los oídos bien claros, bien limpios, para poder oír y para poder adoptar las medidas eh, y las recomendaciones que las autoridades eh, han establecido con fines de nosotros, mermar disminuir, ah, establecer unos parámetros que puedan ser controlados y que eh, la población se sienta feliz así es que reitero una que cuando concluya ah, dígame. dígame. Sí, eh, Amado José Rosa le pregunta sobre la uh -huh. distribución de las raciones de comida. Hay preocupación con esto. Quienes no tienen tarjeta solidaridad, ¿qué información sí. tiene de cómo le llegaría a los sí. más no. necesitados? Eso. Sí, sí. Ya le está llegando el programa, el Plan Social de la Presidencia, pues una de, la, de las salas eh, de, de distribución. Hemos eh, visto eh, incluso en la en, lo, en la televisión en la noticia de cómo de, de cómo se está llevando de manera equilibrada eh, y de manera directa lo que son esas raciones eh, sin ningún tipo de, de privilegios a los a los que la necesitan Pero igualmente también eh, la, la otra parte eh, eh, se tabla, es, eh, es el los comedores económicos que tanto raciones crudas como raciones cocidas, pues también se están distribuyendo sé que se le está dando participación a muy buena hora a lo que son organizaciones que tienen que están muy cerca de aquellos de aquellos pobladores más necesitados como son las iglesias y eso permite también, primero de ser mucho más racional y de, lo, y de segundo de ser este, mucho más transparente en este tipo de programas que a veces se presta para cualquier cosa sin embargo, hasta y el asunto de las escuelas de la organización que tiene cada una de las escuelas que permite que los niños eh, y niñas pues puedan también ser beneficiados mientras dure este periodo especial que tenemos aquí en la República Dominicana y que principalmente en lo que es San Francisco de Macorís. Me le da un abrazo a todos ustedes y al, y al magistrado. Con mucho afecto y mucho cariño. Y reitero, reitero ojalá... Dale las gracias no, de manera, mi parte. Permanentemente, ...mientras dure lo que es la cuarentena, el estado de sitio, diríamos. Mientras dure todo esto, ustedes puedan ser como lo han hecho, con mucha profesionalidad y con mucha, eh, diríamos, eh, actitud positiva, que pudieran mantener una información como lo han hecho ustedes, de veras, que permita que la gente entienda su responsabilidad dentro de este proceso. Bien, amado José Rosa, le manda saludos, que gracias, muchísimas gracias al senador Amilcar Romero por la provincia de Duarte, dando estas orientaciones sobre la situación de la provincia y San Francisco de Macorís sobre el COVID-19 y la actitud que deben de mantener los ciudadanos. Muchísimas Esperamos gracias a nosotros. Carolina. Sí. Esperamos que él sea el canal para que garantice las pruebas a la provincia que él representa como senador. Por eso fue mi pregunta, para ver si él está y qué bueno que él está gestionando para esa garantía.